Señores, por otra parte, en el día de hoy se estuvo llevando a cabo la firma de un importante acuerdo. El Instituto de Formación Técnico Profesional InfoT, en presencia de importantes instituciones que tienen que ver con la recogida de la basura en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Estamos hablando que Infotep capacitará en el manejo integral de residuos sólidos en alianza con fundaciones de saneamiento por el reciclaje. La iniciativa impactará a las comunidades cercanas al río Osama e Isabela y el Mar Caribe. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, y la Asociación de Fundaciones de Saneamiento por el Reciclaje, Asofundazare, establecieron una alianza para desarrollar lo que es un programa de capacitación técnica en el manejo de gestión integral de residuos sólidos con el propósito de ...mitigar la contaminación y sus efectos negativos... ...Rafael Santos Badía, el profesor... ...director general del infotec ...anunció el inicio de un programa de capacitación... ...sobre el tema de que las industrias circulares... ...del reciclaje de toda la zona de Gualey ...y los sectores aledaños... ...con el apoyo de las fundaciones organizadas... ...en Asofunzares... ...conjuntamente con el Infotep... ...aquí estuvo presente también... ...lo que es el programa Supérate, ...que dirige la distinguida amiga Gloria Reyes para poder apoyar esta importante iniciativa. Miren, el reciclaje es un tema de primer orden a nivel mundial. La capacitación y la orientación en este sentido es de suma importancia. Qué bueno que el infote de mano del profesor Rafael Santos Badía, estas organizaciones de reciclaje y el programa supérate que dirige Gloria Reyes, llevan a cabo este importante acuerdo para capacitar y formar. A todas esas comunidades En toda esa ribera de los ríos Isabela y Osama y el Mar Caribe Porque señores ya era necesario Capacitar a esas comunidades En los temas de reciclaje. lo más importante Poder superarse Poder tener capacitaciones Y acceder a mejores condiciones de empleo Vamos a escuchar parte de la información En el día de hoy Vamos a ayudar A los hogares Para que aprendan a reciclar poner la basura plástica en un zafacón, los metales y los cartones en otro, la que se puede usar para fabricar abonos en otro y que así le sea más fácil a los trabajadores de la fundación recoger la basura clasificada. Eso es concientización, eso no es policía, eso es educación ciudadana. A todos los ciudadanos enseñándoles y entregándoles las cosas bolsa de plástica, los zafacones y la educación. Entonces, vamos a tener promotores voluntarios con las juntas de vecinos. Ya que hemos venido a la circuncisión número 3 a decirle al pueblo de estos barrios que ellos tienen una oportunidad, una oportunidad en un gobierno bueno como es el presidente Abinader. Que Hace muchísimo tiempo su familia tenía una extensión de la universidad en la Paz del Castellano, aquí en la 16. O sea que hace mucho tiempo que la familia Abinadera aportó a este barrio. Y ahora que el Benjamín de la política de esa familia es presidente, con mucho más razón yo sé que lo voy a traer muchas veces a estos barrios a apoyar lo que estamos haciendo. Gracias, profesor. Gracias, profesor.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 iniciativa Que tiene Supérate, Agua Ley en conjunto con las fundaciones. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Un interesante acuerdo que para nosotros viene a jugar un papel muy importante porque poder rescatar e importantizar esas comunidades donde hay gente seria y laboriosa que solamente necesitan herramientas y el Infotep y Supérate, de mano de estas asociaciones de lo que son organizaciones de reciclaje, puedan ayudar a esas comunidades que tanto lo necesitan. Enhorabuena, este importante acuerdo.